como le expliqué en el vídeo de la máquina del ánimo en este planeta hay muchas máquinas que hacen muchas cosas diferentes y el otro día descubrí una nueva máquina otra más, donde te metes y aprendes qué cosa, ahora te lo vengo a decir nosotros los seres humanos y bueno, los seres vivos en todo el universo si puedo generalizar tan vasto como lo voy a hacer pues lo único que nos importa es nuestra propia vida lo que nosotros vivimos lo que nosotros aprendemos y de tal manera de como lo vemos nosotros no nos importa el punto de vista de los demás y si aunque nuestros Padres nos puedan explicar que las cosas No se hacen así, que esto no se tiene Que hacer así, tienes que escucharme a mí Porque ya yo pasé por eso, mira te explico tú no puedes hacer esto porque esto te pasa Esto te va a pasar y esto te ocurrirá ¿Te importa un carajo? Lo vas a escuchar Te va a salir por aquí, lo vas a entender Entendida. Nunca vas a resentirlo Como ellos lo resintieron Como ellos lo vivieron, como ellos Lo entendieron, entonces en Q84 en este planeta maravilloso Se creó otra máquina más Para resentir esas ex para que aprendas tú de los propios ojos de otras personas para que si puedes ahorrarte un error y una equivocación en tu vida aunque te haga aprender pues hay errores que no se pueden hacer y que no se deben hacer porque no hay vuelta atrás de esos errores y no tienes por qué pasar por ellos en la vida para aprender y para tener experiencia y esos errores la máquina esta que es bastante cara te permite esquivarlos, evitarlos, viviendo, sintiendo, experimentando, analizando lo que ya otra persona vivió, no vivió. Una persona con cultura que ya se murió pone su cerebro, pone su vivido, todo eso, toda su experiencia en una máquina y lo convierte en virtualidad. Donde tú pagas, entras en la máquina, ves, aprendes y no cometes el mismo error. Te quiero muchísimo la esperanza, lo más importante, la madurez es una de las cosas más relativas del mundo. Te quiero muchísimo, ten cuidado que por ahí hay mucho mucho loco suelto, oh, oh, oh, oh. no te creas nada de lo que te digan, ni créete nada más la mitad de lo que ves, besos. ¡Mira!